Shakira lanzó su álbum El Dorado. Ariana Grande ofrecerá un concierto benéfico en Manchester. Esto y más en Quick News. Bienvenidos a nuestro primer Quick News. Shakira regresa con su undécimo álbum y esta vez recargada de diferentes géneros musicales. La artista presentó el pasado 26 de mayo su álbum que contiene 13 canciones. Con solo horas de su lanzamiento fue número uno en ventas en 34 países. Pues esta semana no todo fueron buenas noticias. El pasado lunes en el concierto que ofrecía Ariana Grande en Manchester se presentó un ataque suicida. En el ataque fallecieron 22 personas y 116 resultaron heridas. Ariana Grande frente a este acontecimiento decidió suspender su gira D'Angelo Suboman. La cantante se pronunció frente a este hecho el pasado viernes y afirmó que regresará a la ciudad y ofrecerá un concierto benéfico por las víctimas. La cantante en su cuenta manifestó. No hay nada que yo o cualquiera podamos hacer para quitar el dolor que están sintiendo o para aliviarlo. Sin embargo, extiendo mi mano y mi corazón y todo lo que pueda dar a usted y a los suyos si quieren o necesitan ayuda de alguna manera. Además, añadió al extenso mensaje. Nuestra respuesta a esta violencia debe ser que nos acerquemos, ayudemos unos a otros, a amar más, cantar más fuerte y vivir de una manera más amable y generosa que antes. Sin duda alguna, un mensaje que muchos debemos aplicar. Por otro lado, este próximo 4 de junio se llevará a cabo la quinta edición de los MTV Miau. Los premios en la celebración más grande de América Latina a la cultura pop, a las redes sociales y más. Esta vez artistas como Illa Saleya, Sebastián Yatra, Maluma y muchos más se darán cita en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Donde podremos ver a Juan Zurita y Lily Pons conduciendo este show. La pareja Suri Pons nos compartirán todo lo que sucederá el próximo 4 de junio a partir de las 8 pm hora México-Colombia por el canal MTV Latinoamérica y MTV Play. Queremos saber quiénes son tus favoritos, así que coméntanos en la caja de comentarios o en arroba Quick TV en todas las redes sociales. No te vayas sin antes ver nuestro último Quick TV y suscribirte.